días pues ya estoy en directo para hacer esta pequeña emisión sobre la necesidad, la importancia, los beneficios y el, un poquito el cómo eh, aprender a decir no, porque aprender a decir no es vital para el crecimiento de nuestros proyectos. A ver, a todas nos interesa tener un gran desempeño, a todas nos interesa hacer más cosas, hacerlo mejor, hacerlo bien y al principio pues sí que es verdad que que para salir de la inactividad, para sobre todo si tienes miedo, si estás bloqueada por un exceso de parálisis por análisis, pues eh, puede ser correcto o puede ser una buena estrategia en determinados momentos, y ir diciendo que sí a las cosas para ampliar tu mente, ampliar tu perspectiva y simplemente moverte y salir de donde estás. Pero llega un momento en el que ese no, que inicialmente lo vemos como algo negativo, ¿no? La palabra no es como negativa, como pesimista. Eh, pues llega un momento en el que ese no realmente lo que nos puede traer es muchísimas cosas positivas en nuestra vida. Porque la verdad es que no todo lo que aparece es igual de bueno, no todo lo que aparece es igual de, de interesante... Y al final, si vas diciendo que sí a todo, acabas llenando tu tiempo de actividades, tareas, responsabilidades, y personas y clientes, de lo más variopintas que ahí están y lo que hacen, además de crear un fuerte ruido mental, es que te dejan sin tiempo para lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, hay oportunidades que debes elegir no aprovechar, ¿vale? Y aprender a decir no realmente va a mejorar tus resultados mucho más... De, de lo que piensas. De hecho, muchísima gente pues, eh, construye su éxito a base de este hábito de decir no, ¿vale? Porque al final mantener todas las opciones abiertas termina por provocar falta de claridad, compromiso excesivo con demasiadas cosas, acabas decepcionando a la gente porque realmente es que simplemente no llegas o llegas tarde o llegas mal, ¿no? Y a veces, muchas veces, estamos ahí en una situación en la que nos gustaría decir que no pero acabamos diciendo que sí simplemente porque nos alivia, porque esa tensión que hay en la que dices, que ahora le voy a decir que no, cómo le va a sentar, qué va a pensar, qué va a suceder, no lo podemos a, aguantar y recurrimos a ese alivio momentáneo de decir que sí, que es como, ya está, he dicho que sí, ya no me siento mal, pero, ostras, que es que luego tienes que vivir con las consecuencias o con el verdadero coste de ese compromiso que has adquirido a la fuerza. ¿vale? Así que el primer paso sería empezar a sentirte cómoda con la incomodidad de decir que no, ¿no? Porque realmente al principio, pues decir que no es incómodo, ¿no? Pero luego te darás cuenta que decir no te ayuda a priorizar, decir no te permite decir que sí a lo que es verdaderamente importante para ti y, y que realmente ser asertiva es bueno. Porque al final, oye, crecemos con esa idea de que... O igual nos han educado con esa idea de que la gente... Mira qué maja, que siempre ayuda, que siempre está disponible. Mira mi hija, qué buena es, que siempre ayuda, siempre está para todo, ¿no? Entonces... Eh, que al final qué sucede que nos quedamos sin tiempo para nada más. Simplemente imagínate, todo el tiempo que podrías liberar si dices que no a cosas ya que directamente no te apetecen, si dices que no a todo eso, todo el montón de tiempo que tendrías de más, ¿vale? Y luego tenemos que empezar a lidiar con ese miedo al rechazo, ese miedo a que otra persona se enfade, el qué dirán, eh, etcétera, ¿no? Porque los mismos traen y tienes a tu niña interior que quiere complacer a todo el mundo y, y, y a veces has internalizado que tienes que ayudar a los demás para que te quieran, ¿no? Y ahí tú entras en un, en un bucle y en una confusión, ¿no? Que estás buscando atención a través de complacer a todo el mundo y al final tienes miedo de demostrarte como realmente eres o, o demostrar lo que realmente piensas, ¿vale? Entonces, ¿consecuencias de decir sí cuando deberías estar diciendo que no? Vale, pues cuando se trata de algo que realmente no quieres hacer te amargas porque estás haciendo algo que no te gusta, ¿no? Eso es lo primero que pasa, que tú ya estás amargada porque estás haciendo algo que no te gusta. Además, generas un resentimiento hacia esa persona que te lo ha pedido, ¿no? O sea, en lugar de enfadarte contigo misma, empiezas a sentirte mal con esa persona que te ha obligado, ¿obligado?, a hacer algo que, que realmente no te apetecía. Y en el fondo lo que estás haciendo es hacerte daño a ti misma, ¿no? Porque no estás valorando tus prioridades, no te estás poniendo tú encima de la mesa, no estás respetando tus decisiones más personales, ¿vale? Y en cualquier caso, a veces, pues sí que te apetece hacer algo. Y dices, oye, pues no me importaría, pues sí, pues está bien. Pero también decir que sí, absolutamente a todo, tiene consecuencias negativas. Y no solo que intentar complacer a todo el mundo es un esfuerzo inútil, ¿no? Sino que, ¿qué pasa? Vas diciendo que sí y te encuentras con desorden. Porque tienes demasiadas cosas abiertas, demasiados frentes, demasiadas cosas a las que atender. Te encuentras con distracciones, porque hay mucho ahí intentando llamar tu atención. Esto que derivan falta de foco, falta de claridad... También en baja autoestima, porque, madre de Dios, o sea, ves que no estás llegando y encima te castigas a ti misma por no poderlo hacer, ¿no? Debería poderlo hacer, debería poder llegar a todo, etcétera A la práctica tienes menos tiempo, o sea, tienes... Hay tantas cosas a hacer en el mundo que si intentáramos... O sea, no podemos, o sea, hay muchas cosas, muchas, muchas más cosas a las que vamos a tener que decir que no, que a las que vamos a poder decir que sí en la vida. O sea, hagas lo que hagas, existen muchas más posibilidades de hacer que lo que tú realmente tienes tiempo en esta vida de poder atender, ¿vale? ¿Qué puede pasar también cuando estás, ¿no?, aceptando cosas que realmente no quieras? Pues igual estás aceptando rebajas, descuentos, clientes con los que no te apetece trabajar, igual estás atrayendo a clientes del infierno con los que va a ser una tortura, ¿no?, mm, tener esta relación laboral. Al mismo tiempo estás perdiendo oportunidades porque estás liada con marrones que no deberías tener y eso te impide atender cosas que realmente serían buenas para ti para tu proyecto. Puede que al final no puedas cumplir con tus promesas y que acabes dañando tu reputación, eh, que acabes agotando tu energía con personas, tareas, actividades que realmente no son importantes, que estés generando también unas expectativas poco realistas en la gente, ¿no? Porque si tú vas diciendo que sí, sí, yo me encargaré, no en hay problema, tal, tal, estás generando unas expectativas que luego te van a volver todo el marrón para ti, ¿no? Y puede que también estás entrando en plazos poco realistas, ¿no? Entonces... Eh, el, el hábito de decir que sí a todo puede ser exactamente lo que esté haciendo, que estés sin tiempo, que no llegues y en definitiva que estés creando un ritmo y un trabajo y un malestar personal y familiar que no es con el que soñabas. ¿no? Tú soñabas emprender para tener libertad, para decidir, para estar bien y luego es, resulta que te estás metiendo en tantos fregados que tu día a día no se parece a esa vir, ves, versión o visión idílica que tú tenías de lo que iba a suceder. ¿no? Y al fin de al cabo... Hay muchas cosas que puedes hacer, sí, sí, pero al final del día lo que necesitas es haber generado ingresos. Entonces, para generar ingresos, no todas las actividades, tareas, ideas, clientes, talleres que se te ocurren, van a funcionar igual. ¿Vale? Entonces, cosas a las que tienes que empezar a decir que no, a tareas divertidas, pero que solo son cosas superficiales. Yo soy una gran defensora de divertirte, de pasártelo bien. Si no te estás divirtiendo con tu emprendimiento, es que no va bien. Seguro, pero... Entre eso y poderte hacer cosas solo porque estás procrastinando, hay un mundo, ¿vale? Decir que no a tareas improductivas, a tareas que solo te mantienen ocupada, a tareas que podría hacer otra persona y que te las haces tú por necesidad de hacerlas o yo las hago mejor o verás a ver tú qué. Decir no a todo lo que te mantiene ocupada pero no genera un resultado directo. Decir no también a determinados clientes. A elegir siempre calidad sobre cantidad, ¿no? Pensar qué cursos me interesa hacer, qué clientes me interesa mantener. Decir no también a lo desconocido, decir no a o sea, decir no a lo que ya conoces para poder ir a por más. ¿vale? Tienes que, hay, hay momentos en los que para crecer tienes que decir no a lo que venías haciendo hasta ahora. Entonces, eso también es una decisión que tienes que hacer, ¿no? decir no a lo que ya conozco para poder ir a por algo mejor. Entonces, si estamos hablando del trato uno a uno y tienes que, que decirle que no a alguien, que eso genera esa sensación ¿no? así de incomodidad... ¿Yo que te propongo? Que seas directa, que no te inventes nada, que no pongas excusas, ¿no? O sea, el otro día leí una frase que era, no es una frase completa, no necesita explicaciones, no necesita argumentos, no necesita justificaciones, un no es un no, no tienes si no quieres por qué dar de más. Si tú quieres dar algo, algo más, que salga del corazón, pero no por miedo, y sobre todo que no sea una mentira o no sea una excusa, porque primero las mentiras se pillan enseguida, y las excusas se desmontan. Si tú dices, no, es que no puedo venir porque tengo dificultad para no sé qué, igual a otra persona coge y te dice, pues yo te ayudo, mierda, joder, encima, o sea, te están desmontando tus excusas, y te encabronas con el, la otra, porque dices, encima, encima, me está desmontando toda la mierda que estoy intentando evitar. ¿Vale? Así que, tampoco el me lo pensaré, eh, mira, recurre al me lo pensaré si no eres capaz de articular tu no en ese momento, pero no por que te lo vayas a pensar de verdad, o sea, a ver, si, o sea, si el me lo pensaré igual es, voy a pensar como te digo que no, ¿no? Pero no es realmente lo voy a valorar y luego me siento obligada a decírtelo, ¿vale? Entonces es muy importante detectar cuando te sientas obligada a hacer algo, porque es mal, mal indicador, ¿no?, si te sientes obligada. Eh, ten presente que siempre va a haber personas a las que no vas a poder complacer, personas que van a intentar que su felicidad sea si la solución es tú y esa no es tu responsabilidad. Otra, otra, otra idea, o sea, no, no digas que no tienes tiempo, primero porque probablemente no es verdad y segundo porque en el fondo es una falta de respeto hacia ti misma, ¿cómo que no tienes tiempo? O sea, no, no, no te estés poniendo esa losa de no soy capaz de hacerlo, ¿no? O sea, es mucho más fácil y más sano decir, no quiero, no me apetece, que decir, no, mira, es que yo, claro, tengo tantas cosas que hacer que, oh, si yo lo había encantada, por favor, no, sé un poco así... Cuídate, sé coherente con, con lo que dices y lo que piensas, ¿vale? Recuerda siempre esos motivos que tienes para decir que no. Eh, recuerda también las consecuencias de estar haciendo malabarismos para llegar a todo, que es que no se puede, que es que no se puede, que cuando añades cosas de más a las malabares se le desmonta todo. O sea, el, el malabarista necesita una cosa que pueda sostener. Y, y, y eso de, hostias, es que me siento mal, estoy siendo egoísta, ¿no? Lo que estás haciendo es cuidar de ti. Cuando tú cuidas de ti, cuidas también de tus clientes. ¿Vale? Si tú estás poniendo límites sanos, estás cuidando también de, de tus clientes. ¿eh? Y al final es una práctica, es decir, no es una habilidad, se va desarrollando con el tiempo. O sea, también, si no empiezas a decirlo, nunca aprenderás a, a sentirte cómoda con esta forma de actuar, ¿no? Pero es algo que necesitas, necesitas hacer. ¿Qué funciona bien en estos, en estos casos? Pues pregúntate, si yo estuviera diciendo que no a todo esto, ¿a qué podría decir que sí? ¿A qué oportunidades, no? O sea, cuando dices no, que que si sí, algo dices que no algo automáticamente, ¿no? Porque no cabe todo. Entonces, si saco todo esto de mi día a día, ¿qué me queda? ¿Vale? Porque necesitas espacio mental para pensar. O sea, incluso lo que puedes necesitar es nada. Necesito nada para poder estar bien, ¿no? No solo para estar útil para los demás, sino necesito mi tiempo de nada. ¿Vale? Eh, la mayoría emprendemos para crear nuestro trabajo ideal, así que... No tenemos que llenar ese trabajo ideal de cosas que luego no nos hacen sentir bien. Lo mismo con el horario. El horario lo decidimos nosotras. ¿Hasta dónde llegamos? Lo decidimos nosotras. O sea, al final, vamos, oh, es que estos clientes me piden mucho, ¿no? Tú tienes que poner claros esos límites, ¿no? Y decir, no, pues yo te voy a dar una respuesta en un plazo de X horas. Nadie te obliga a poner un plazo de respuesta inmediato, ni de 24 horas, ni de 48. Tú decides, ¿no? Y lo dicho, estás construyendo tu puesto de trabajo ideal, pues. Créalo con los parámetros de ese puesto de trabajo realmente ideal, ¿no? Cosas a las que necesitas eh, prestar atención, ¿no? Para saber, ostras, ¿digo que sí o digo que no? Pues primero, piensa en qué impacto va a tener eso en tu negocio, ¿vale? Piensa en cuántos ingresos va a suponer, porque a veces dicen, mira, es si que tal persona me ha pedido que si hago no sé qué pero resulta que es la única persona en el mundo que me lo va a comprar si lo hago, porque es algo específico. pues igual tienes que decir que no y dedicarte a otras cosas que, que sean más lucrativas. Eh, ¿Cuánto tiempo vas a tener que, que invertir también? Esto tienes que tenerlo en cuenta antes de tomar una decisión. ¿Qué alcance va a tener todo lo que hagas? ¿no? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Qué te va a suponer? ¿Qué clientes vas a traer también con esa decisión? ¿no? Y, ¿Y qué objetivos te va a ayudar a alcanzar cada cosa? Eso es básico. Entonces, se puede ser una persona amorosa, agradable, excelente generosa, amable y decir que no. O sea, una persona que dice que no, puede ser todo eso también, ¿vale? Y, y no es, o sea, no es en plan, uh, es que te, te digo que no porque no tengo tiempo, no, es que te digo que no porque no quiero ir de culo, ¿no? Si te estoy diciendo que sí, empezaré con el no me da la vida, no me da la vida, no, no. Si te estoy diciendo que no porque quiero vivir bien, ¿vale? <risa> eh... Y al final, si, si no sabes decir no, eh, te cuesta priorizar, intentas llegar a todo y te acabas quemando, ¿no? Entonces esto mm, es básico, que, que, que podamos decir que no a, a, a las cosas que realmente nos interesan, que podamos decir que no, decir que sí, decir que no a todo aquello que simplemente nos mantiene ocupadas y nos mantiene separadas de, de los objetivos que realmente queremos alcanzar, ¿no? Y decir que no puede ser que no a muchas cosas: a clientes, a actividades, a productos, a ideas. No todas las ideas que se nos ocurren al final van a acabar materializándose o no todas son merecen la inversión de tiempo que le vamos a dar, ¿vale? Entonces, no sé si os resuena esto. Pues espero que esa es una parte muy importante de habilidad personal, no, de esas habilidades blandas que tenemos que desarrollar para poder eh, tener éxito con todo lo que nos proponemos, no para poder llegar a lo, que, a lo que realmente deseamos. Así que nada, espero que os haya gustado esta píldora de contenido, eh, si tenéis ganas de saber más, si queréis que alguien os ayude a saber a qué tenéis que decir no, cómo pasar ese filtro, cómo identificar todo aquello a lo que es conveniente decir que sí, recordad que tengo abiertas las... Eh, inscripciones para el impulsorio mi mastermind acelerador de sueños que me quedan solo dos plazas disponibles y que empezamos el miércoles de la semana que viene, o sea que si alguna se lo está pensando, tiene ganas no sabe qué es el impulsorio, tiene curiosidad aquí estoy, mandándome mensajes por privado, lo que queráis para clarificarlo y, y nada, nos volvemos a ver en otro momento en otra emisión en vivo un besote y hasta pronto.